Vamos y le damos la bienvenida una vez más a este contacto diario ya iniciando verdad los trabajos propios de este año 2022 porque ya pasaron eh, la Navidad, año nuevo y ya debemos pues reintegrarnos con ese positivismo y ese optimismo a las labores productivas. Saludos, senador Franklin Romero. Qué bueno que está con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Nelly. Buenos días, Víctor. Gracias por la oportunidad, como siempre. Eh, los demás medios deben entender que hay un acuerdo entre nosotros, un intercambio eh, de yo aparecer por lo menos semanal una vez en el programa yo espero que lo entiendan para no, para no ponerlo celoso ¿verdad Franklin? hay personas que están siempre en el punto ahí para captar a uno en el momento preciso gracias Franklin por estar con nosotros, si quisiéramos iniciar este conversatorio pues oyendo su opinión con respecto a esta eh, series de medidas que el fin de semana pues, tomó el presidente Luis Sabinader con la intención ¿verdad? de eh, seguir eh, siendo eh, poniendo por encima de todo la austeridad en la República Dominicana en cuanto a los gastos. Y estas medidas que tomó el presidente, ¿qué le parecen al senador de la provincia Duarte? Excelente medidas. Eh, si mal no recuerdas, eh, eso fue lo que propusimos un grupo de senadores, 29 senadores, en una resolución que sometimos en el Senado eh, para evitar que hubiese una reforma fiscal y nosotros en unos puntos sometimos que no hubiese compra de vehículos eh, ni exoneraciones y qué bueno que el presidente ha tomado esta meta por lo menos para el Poder Ejecutivo ya que el Poder Judicial y Legislativo eh, son independientes y entiendo que también se tomarán algunas medidas eh, que vayan a la par con estas medidas que ha tomado el presidente excelente el presidente Abinadel cada día demostrando eh, que busca el bienestar, que busca el desarrollo que busca eh, que cada de este país eh, eh. parece que hay una interferencia pero lo está escuchando perfectamente hay un problemita con, con el internet de, de conexión. Vamos a esperar entonces, tendrá que... Sí, pero en ese orden que está hablando el senador de la provincia, eh, Franklin Romero, durante toda la gestión de Luis Abinader, vamos a ver que va a ir tomando medidas en ese orden, porque él dijo que la, el ejemplo comienza por la porque casa. Porque además esto es una medida también que eh, la está como reeditando, porque también el año pasado hizo lo mismo, ahora bien Nelly, y amigos televidentes, eh, yo no sé hasta qué punto pueda esto cuantificarse A mí me gustaría, por ejemplo, que se vaya pasando revista Y diciéndole al país qué eh, tanto es el ahorro Y cuando que se debe es ser significativo? En que se está invirtiendo Exactamente, porque esa es la intención Gastar menos para lo que tú dejes de gastar Para poder invertirlo en otros asuntos, en otras áreas de, Del Estado, del, del gobierno, ¿verdad? Que, pueda, eh, que se puedan ver los frutos eh, ¿Ya está con nosotros, Franklin? De nuevo este, oh, okay. como... se hizo la interrupción precisamente cuando usted estaba elogiando las medidas del presidente Ah, sí, sí, me quedé hablando solo entonces Bueno, pues nada, eh, ahí, me, ahí me ven perfecto y me escuchan Sí, lo estamos escuchando eh, volté la cámara, Frank Está volteada, lo que sucede es que no sé por qué salió de ese lado ahora Ah, ok Ok, okay. okay continúa ahora, ahora sí Sí, sí adelante ...porque esto es en vivo... Sí, eh, sí, sí, eso es parte de... <risa> ...continúe... Eh, que yo improvisé un estudio aquí... <risa> ...parece como si estuviese ya en el, en, el, en el... ...ahí cena... estamos... Así, ah, perfecto, adelante... ...pues sí decía que... ...entre excelentes medidas las que ha tomado el presidente Abinader... ...que aunque tienen que ver solamente con el poder ejecutivo... ...no con el poder legislativo y judicial... Eh, se entiende que nosotros tomaremos medidas que vayan a la par con las tomadas por el presidente de la república Bien, otra pregunta este, que yo quiero formularle al senador de la provincia es que hoy comienza lo que es el debate sobre la reforma electoral en la república dominicana y entre los aspectos que serían incluidos dentro de esta reforma electoral figuran el transfugismo, la unificación de las elecciones y el financiamiento a los candidatos de diversas posiciones selectivas esto fue una iniciativa, idea del presidente Luis Abinader... ...bajo la convocatoria de fortalecimiento institucional y de gestión. Su parecer al respecto. Excelente. Usted sabe que nosotros en el 18 aprobamos la ley eh, 3318... ...de partidos políticos, agrupaciones y movimientos... ...y de igual forma la modificación a la ley electoral. Eh, fueron leyes que estaban dando cuenta muchísimo tiempo en el Congreso y que nunca eran aprobadas y justamente en cuatrienio pasado pues, fueron aprobadas fruto de los nuevos legisladores que llegamos ahí eh, que hay que entender eso en eh, una camada frente de personas que llegamos a, al Congreso y que fruto de la diferencia pues logramos aprobar esas dos eh, ahora está en el tapete lo que es modificaciones de las diferentes leyes porque hay que hacer algunas modificaciones que aunque lo importante era aprobarlo siempre en el camino siempre hay que presentar algunas modificaciones acorde a los tiempos y en lo que respecta al transfugismo, excelente ojalá y se haga tal cual mm. si en la increíble. ley <risa> transfugismo, eh, lo que tiene que ver con el financiamiento y los gastos de campaña pues también eso beneficiaría muchísimo eh, ya que el que tiene un patrimonio créeme que no lo quiere tampoco gastar y tener un límite es muy importante. Eh, pero antes que nada yo creo que la Junta debe dar eh, una señal de responsabilidad eh, sancionando de inmediato a quienes ya están en campaña, en tiempo fuera de campaña. Y los hay, y lo están haciendo a través de los medios, lo están haciendo a través de, de algunos medios de comunicación eh, principalmente. Y yo creo que la Junta debe ser entonces responsable al respecto y empezar por ahí. Eh, senador, tenemos que volver a, a resaltar y hablar eh, del Código Penal de la República Dominicana. Este proyecto de ley que no acaba, ¿verdad? De, eh, de salir. En 20 años de del ley. Exactamente del, del Congreso. Eh, toma la decisión el presidente de la Cámara de Diputados que va a dejar el proyecto sobre las mesas. Me imagino que para que sea ya discutido, ¿verdad? En, en la otra legislatura la opinión del senador Frank Lómero que ha estado involucrado en su momento con este proyecto de ley Así es, hay que entender que ya los senadores eh, y los diputados que conformamos la comisión bicameral que conoció este código por el mismo fue aprobado en el Senado y luego enviado a, a la Cámara de Diputados hicimos el trabajo ...hay que identificar a los que hicimos el trabajo... ...a los que queremos código... ...y hay que identificar a los que no quieren código... ...aquí hay muchísimos intereses... Eh, ...que nos afectan a unos y a los otros... ...y hay que dejar los intereses personales... ...principalmente a un lado... ...para que tengamos un código... ...y que ya en el camino tal como se está haciendo... ...con la ley electoral... ...como se está haciendo con la ley 3318... ...de partidos políticos... Eh, ...sean modificados algunos capítulos... ...algunos artículos... Y, ...o algunos párrafos... ...entendemos que... ...el presidente Pacheco... ...al dejarlo sobre la mesa... ...no está diciendo... ...que queda el caso cerrado... ...sino que en esa legislatura... ...en la que estamos... ...que justamente termina... ...en el día de hoy... Eh, ...se podría conocer... ...y esperar entonces a la próxima legislatura que empieza el 27 de febrero. La idea de Pacheco no se, no se descata nada, porque Pacheco dijo, yo no brego más con eso. Y volvió otra pues, vez <risa> eh, Tal parece que el presidente Pacheco, fruto de, de no llegar es. a los diputados para que se aprobado este código, eh, pues eh, malhumoró, como se dice, puso sí. mal humor y, y tomó esa decisión pero no es una decisión de él tampoco decir que ya doblega no más porque él tiene una responsabilidad con la Cámara de Diputados, como la tienen los diputados y como la tenemos nosotros. Ya solamente es cuestión de aprobarlo tal cual, porque para eso se, para eso se conforma una comisión bicameral y aunque no es vinculante lo que se tome en esa comisión a, en el hemiciclo, el 99% siempre se aprueba, porque entonces, no ¿dónde está el trabajo de los senadores y diputados que trabajamos ese código? Donde lo denunciamos completamente artículo por artículo, donde conocemos de más de 90 hechos punibles ahora que son sancionables, acorde a estos tiempos. Y hay unos puntos ahí, cuando no es los temas de las tres causales, cuando es el tema de la discriminación, viene el tema de... Cualquier otro tema, el tema de los militares, cualquier artículo. Nunca vamos a tener una ley perfecta, porque no somos perfectos nosotros y somos 12 millones de habitantes, con pensar diferente. Entonces, lo que sí tenemos que ver ahí es que mientras no haya código, van a seguir surgiendo nuevos delitos que no pueden ser sancionados. Es cierto. Eh, senador, hoy se reinicia las la clase, regresan los niños, los estudiantes a las clases en la República Dominicana después de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, en medio de esta situación de pandemia. Educación y el salud pública y otros sectores de educación, de acuerdo con el regreso a clase después de vacaciones. La ADP, sin embargo, se opone a que se inicie la clase en el día de hoy, por entender, el, por la ola ¿verdad?, que en, los últimos, en las últimas semanas ha causado la pandemia, el COVID-19. Senador Franklin Roberts, ¿su opinión? Estamos de acuerdo en que las clases deben ser reabundadas, ya que es cierto que tenemos un alto índice de, de COVID o de Omicron o Delta, eh, pero que tenemos una, una tasa muy baja de mortalidad, muy baja. La letalidad eh, está también, pero sí los contagios han crecido, pero no hay una mortalidad, no hay una mortalidad, por lo tanto, yo creo que debemos eh, regresar a, a clases. Eh, se ha politizado mucho el tema de la educación, el tema de esto. Hay que reconocer en el ministro Furcal que las decisiones que tomó a raíz de las órdenes del presidente de la República, Luis Abinader, salvamos el año escolar. Senadores, no hubiese sido un poquito más prudente en medio de esta situación que estamos, que está viviendo el país, que para darle un secreto. Tal vez esperar unos siete u ocho, diez días más para iniciar la docencia Lo que eso y no, implica, Víctor, es que eh, hay que tener un plan B virtual y montar cada día de clase virtual para el Ministerio de Educación es un poco fuerte en cuestión de que eso es todo hasta con un CD de televisión, las clases, pero los cuando, profesores cuando, cuando algunos sectores eh, plantean eh, que se pospusiera unos cuantos días más para iniciar la clase, no era regresar la, a la virtualidad clase. para nada era, eh, el, el tema de la educación no está aparte del resto de la población el país está abierto y quienes son más inmunes a, a, este, a esta pandemia sí. realmente son los jóvenes. Por lo tanto, yo no creo que tenemos que esperar, porque de esperar tendríamos que esperar con todo el tren eh, eh, del país. Con todo deberíamos esperar. Entonces, es, vamos a arrancar, vamos a empezar las clases, eh, dejemos de politizar, vamos a dar un apoyo al presidente... Eh, vamos a dejar que nos dirija porque para eso tiene un gran equipo y también están tomando las lo que está pasando en otros países y estamos haciendo comparaciones con otros países. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con la decisión del presidente. Créeme que si no estuviera de acuerdo y tuviera una versión diferente, pues igual manifestara. Eso lo sabemos. Senador, en términos de obras para nuestra provincia, Duarte, ¿qué estaremos viendo en desarrollo y evolución en este 2022 aquí en San Francisco de Macorís? Sí, porque la, provincia? la gente está esperando eso. Eh? Sí, porque cuando llegue el 22, yo sé que en una de las visitas aquí en el programa, él dijo que explicó todo el proceso de licitación y esas cosas, pero ¿qué podremos ver avanzado en este año aquí en la provincia? recuerda que usted acaba de decir que, nos, que este, este espacio es su aliado y aquí uh -huh. usted tiene que eh, verla, eh, dar esas en informaciones. Esta, vamos a haber iniciado algunos proyectos ambiciosos, sino que vamos a dejar inaugurados algunos proyectos. Uh -huh. eh, vamos a ser específicos en el proyecto 3R, en el cual yo me he responsabilizado, porque es un proyecto nuestro presentado al presidente de la República, que asumió con mucha responsabilidad de, de, ...de lo cual ahí tenemos 11 obras, que siempre estamos hablando de las 11 obras... ...de las cuales dos están ya iniciadas, no que se van a iniciar, que están iniciadas... ...que es el puente Ugamba y la construcción de la estación de los bomberos... ...donde está actualmente Obras Públicas. Ya fue adjudicada eh, las oficinas gubernamentales y la fortaleza nueva, ya están adjudicadas... Ya, ya hay compañías que están adjudicadas estas obras y ahí tenemos seis y dos son ocho. Y está en licitación los 128 apartamentos que esperamos que esta semana, verdad, la próxima, voy pues a ser adjudicada una compañía. Aquí estamos hablando que en fe enero, febrero, marzo, todas esas obras van a estar ya iniciadas al unísono, todas. Todas van a estar iniciadas. Eh, Avenida Circunvalación, que es una propuesta nuestra también, eh, que la pidió el Consejo Regional de Desarrollo por mucho tiempo y que nosotros llevamos a la Cámara de Diputados en el año eh, 2017, eh, pues ya se reinician porque ya se le pagó. Recuerden que la otra vez le dije que estaba parado porque no se había pagado a los propietarios eh, a los cuales se había expropiado los terrenos, ya se le pagó a ellos, gracias a Dios y el hospital regional San Vicente de Paul, otra iniciativa nuestra en la Cámara de Diputados para el año 2018 pues también está a vapor trabajando, trabajándose rápido eh, a ver si la primera etapa de ese hospital se puede terminar en el año 22 ya terminamos lo que es el banco de reservas en Cenovit eh, ya estamos trabajando la cancha que, que dijimos que íbamos a hacer en, en, en, en la amarga y ya la construcción de la carretera San Francisco de Controa eh, está yo solamente a punto de señalización. Y le estoy hablando de esos proyectos, porque son los proyectos que competen a Franklin Romero, el senador. Muy bien. Eh, Franklin, de verdad que a nosotros, como siempre, pues agradecido a usted Batseda cada vez que le llamamos para tocar esos temas de actualidad. Se va a quedar un tema que lo vamos a dejar para su próxima participación en Contacto Diario y es con respecto a lo que viene por ahí, eh, que son las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno, la renovación eh, que se espera que se dé en el, en el PRM al, en esta contienda interna, porque hay unos candidatos, ¿verdad? unos nombres que han salido a relucir, no de manera oficial que aspiran a estar eh, eh, presidiendo el PRM y una serie de, de posiciones. Así que ya en la próxima intervención suya estaremos hablando sobre ese tema, sobre las elecciones internas que vienen por ahí eh, del PRM. Correcto, así será. Eh, un buen saludo y un feliz año a todos los teleaudientes de ustedes. Gracias. gracias. El senador Franklin Romero estuvo con nosotros en el día de hoy en esta que fue la entrevista VIP de Contacto Diario.